Secreto, en latín, significa poner aparte, y a Carl Jung lo que le importa es su aspecto psicológico y psicosocial. Empieza hablando de las sociedades secretas, como los Illuminatis, los Rosacruces, los masones. Lo que le interesa es remarcar que estas sociedades de forma artificial crean un secreto para ocultarlo del resto de los seres humanos. Pero en realidad, dentro de la visión de Carl Jung, esto es una necesidad humana porque necesitamos formar parte de un grupo con el que compartamos secretos. La sociedad secreta es una fase de transición dentro del camino de la individuación. Cuando tú te adhieres a un organismo, o a una institución, o a una religión, o a un club deportivo, a un equipo de fútbol, o inclusive a un partido político te estás reuniendo con personas con las que tienes afinidades y por ende están compartiendo un secreto y bueno psicológicamente hay cosas similares entre ustedes estás formando parte de sus verdades de sus mentiras estás formando parte de sus habilidades de sus mediocridades, de su conocimiento y de su ignorancia. Bueno, vamos a poner un ejemplo. En este video estamos compartiendo un secreto, el secreto dentro de las palabras y de las ideas de Carl Jung. Fuimos atraídos a este video por esta temática frente a este autor. Es decir, que entre los espectadores que estamos aquí, pues hay afinidades psicológicas, al menos nos están separando o nos están diferenciando de otro tipo de contenido en YouTube. Por ende, estamos accediendo a una comunidad en la que nos sentimos más identificados y a su vez nos estamos alejando de otra comunidad donde no sentimos ninguna afinidad. Compartir secretos con una comunidad es justamente lo que nos ayuda a no ser neuróticos. Dentro de la visión de Carl Jung, el neurótico es el que no comparte ningún secreto con la comunidad. Está desfasado, está contradicho en su interioridad y de alguna forma está fuera de lo social. Yo sé que estas ideas rompen con las ideas de la psicología clásica, pero también hay que decir que Jung fue uno de los alumnos más cercanos a Freud. De hecho se trataban como padre e hijo si ustedes quieren que hablemos de la relación entre Freud y Jung déjenlo en los comentarios y con todo gusto platicamos referente a esa a esa relación las palabras de Jung han hecho un eco en mí porque en estos días que yo he estado haciendo videos sobre literatura pues me he sentido menos neurótico de alguna forma estar hablando de temas que durante años estuvieron dialogándose en mi interior y que no tenían la capacidad de externarse frente a otros seres humanos me neurotizaba porque no estaba uniéndome a una comunidad que compartiera ese tipo de verdades y bueno ahora que estoy con estos videos francamente me he sentido más despejado más liviano lo que hemos dicho Está en el libro de Carl Jung que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Este libro es una autopsicobiografía porque él desde su postura de psicólogo se analiza psicológicamente a través de toda su vida, desde su infancia hasta su madurez. Y bueno, platica experiencias, platica eh, dificultades que tuvo que afrontar a la hora de crecer y. Lo puedes conocer a él como persona, lo puedes conocer a él como psicólogo, y puedes conocer entre ellas la relación que tuvo con Freud. Bueno, en este libro, después de analizar sus sueños y sus recuerdos, eh, tiene eh, tres apartados, y el segundo apartado es justamente este, donde empieza a hablar de la parte social del de secreto. Que claro, Jung lo escribe de forma mucho más complicada, este apartado habla de la parte social del secreto, pero como si fuera un, un tema a dos voces, habla de la parte individual del secreto. Y eso es bastante complicado. Yo no pude hacer un video. Lo intenté, pero no resultó. Entonces este, decidí hacer este video así, sencillo. Nada más enfocándonos en la parte social del secreto. Yo les digo que si ustedes van a la lectura, pues van a encontrar que eh, lo que escribe John, que es más complicado porque parece un juego de voces, y, y se hace difícil, se hace difícil separar una parte de otra. Uno se queda como con la duda de si los individuos son o no son tan individuales, y a su vez de si la sociedad es o no es tan social. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo individual? y cómo estas dos fuerzas se jalonean entre ellas esta lucha entre las verdades individuales y las verdades públicas pues nos recuerdan mucho a el movimiento dialéctico de Hegel Solo que hay que saber que el movimiento dialéctico de Hegel nace desde la fuerza del espíritu que está en la colectividad entonces no hay que comentar que el individuo lucha en algún momento contra la masa de personas, contra el hombre masa. Otro libro que nos puede ayudar a entender lo que Jung nos quiere decir es De lo espiritual en el arte, de Kandinsky. En este libro eh, hay un excelente resumen de lo que creo que Jung nos quiere decir. De alguna forma, Kandinsky nos dice que la sociedad es como un triángulo. En la parte de abajo, en la base, está todo lo que la gente acepta lo que se acepta públicamente, y en la punta está solo lo que un individuo acepta, sólo una persona acepta esta verdad. Este triángulo gira y lo que estaba arriba termina en la base, termina en la parte de abajo. Entonces lo que era individual, en algún momento se vuelve una verdad colectiva y luego vuelve a girar. Lo que era antes una verdad colectiva, termina siendo una verdad individual. Y bueno, esto me ayuda a entender lo que Jung creo que quiso expresar. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si les ha interesado, por favor, déjenlo en los comentarios si tienen dudas o tienen algún tema en el que les gustaría que nos detuviéramos o inclusive, si se dan cuenta que las ideas de Jung tienen cierta contradicción, por favor, también coméntenlo Si les gustó el video, suscríbanse al canal Denle manita arriba.